Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos día más a World Thunder, esta vez dominación puerto de Novoroxi. Tanques ingleses esta vez, 7.0, los tengo un poco dejaditos a estos pobres y tengo que ir, venga, vamos poco a poco fulleando y evolucionando en los tanques ingleses, tanto rusos, alemanes, americanos e ingleses, todos los días les dedico un poquillo cada uno para que no se enfaden. Venga, salimos con el el al 90 esta ranqueta con ruedas esto es un coche con un cañón muy muy muy ligero es rápido eh, algunas cosas todavía me quedan por fulear no recuerdo cuáles <ríe> sé que todavía fuleado a tope no está pero venga vamos corriendo hacia la zona venga 220, 210, 200 metros ya estamos aquí venga el problema que tiene el Elan, pues ruedas. Este hace nieve nivel totalmente nulo. Y aquí, en algunos sitios, como aquí, el fango o este terreno es bastante penoso para este pobrecillo. Se atasca. Venga, ya logra salir. Venga, vamos a tomar la zona a, y a cubrirnos ahí detrás de este búnker o de lo que sea. Ahí, perfecto. Venga. Tomando la zona. Ya todos vienen para acá. Venga, nos cubrimos pues somos muy blanditos. Este es blandón. No, lo siguiente. <ríe> Demasiado blandito. Venga, tomando la zona. Alguno. Venga, listo, zona capturada. Venga, marcha atrás. Ahí sí, es como los coches, igual. Y venga, vamos. Me meto por aquí abajo por el río. No, me pongo justo por ahí en medio de esa planada, Aunque vaya más rápido Pero ya desde ahí te pueden zurrar Así que nada, venga, vamos a cubrirnos poco a poco por aquí Venga, el fango Ay. Nos atascamos aquí muchísimo Mucho, mucho, mucho Venga, venga, avanza poco a poco Es que el pobre no puede hacer nada en estos tipo de terrenos Venga, vamos por el río, venga Por el río y en cuanto pueda A la derecha y nos vamos metiendo en el fregado Venga ese mar de bar para allá Estupendo, todo el mundo por el puentecito Yo por aquí abajo Venga. muy bien la iniciativa La zona es nuestra, buen despliegue La zona C de ellos Y la zona B es como siempre Por la que hay que partirse aquí la cara Venga poco a poco Venga, en cuanto puedas Elan para arriba Mira, vamos, más fango bueno, nos va a costar una eternidad salir de aquí venga bombazo oh, eso ha sido tremendo venga disparos por ahí Venga, tanque tanque ligero hay un pelín a la derecha venga vamos elan venga poco a poco vamos oh, esa torreta que vuela madre mía le han zurrado Venga ese pobre si es que hay en medio vamos venga por esta calle ahí venga vamos cogiendo velocidad venga vamos nos seguimos con la pared adelante muy bien venga ya Venga, así que seguimos con el fanguito. Venga, ahora ya. Venga, vamos a pisar asfalto. Venga, ahora sí. Estupendo. Bueno, vamos a ver poco a poco lo que se encontramos por aquí. Lo primero, en esta calle. Pues echamos un ojo por aquí. A ver qué vemos. Venga, nota tratas que es. 500, 400 metros. Aquí puede aparecer por aquí. A ver, vamos a medir distancias a esta zonita. Telémetro. Pim, pam, pim, pam. venga, disparos, 400 oh, 400 vale, vale, vale <ríe> son muchas partidas y si la memoria no me falla algunas veces pues todavía podemos recordar muchas distancias venga, vamos a ver Hay tanque pesado ahí enfrente mi compañero el M41 ahí, disparando, hay una marca venga, vamos a asomarnos por aquí, a ver qué pasa al lorito, a ver esta zona, venga, hay que maniobrar venga, ese avión, uh, tiro la bomba ahí, justo venga, vamos a ver, qué vemos por aquí a ver, a ver, a ver, nada, venga hay que medir la mira del comandante venga, por aquí arriba, la marca está ahí pero el tío ni lo veo, venga ahí ha caído alguien ese tanque pesado, muy bien Vamos maniobrando poco a poco. Vamos a salir de esta calle y ya nos vamos a ir asomando. Venga, vamos por esta. A ver qué nos vamos encontrando. Es raro que por aquí, ya cerca del río, no estén avanzando. Esta zona es. A ver. No veo a nadie, pero siguen habiendo disparos. Tanque pesado ahí enfrente. Vamos a echar un vistazo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Algo se mueve. Ay, M36, venga, perfecto. Esa carga hueca, Elan. El muy bien. Tu primera víctima hoy. Venga, vamos a ver. ¿Qué más? A ver, vamos a echar un vistazo. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Bueno, así no veo nada. Venga, vamos a ver. Aquí ya escubársela un poquito. Venga, así. De lateral, como digo yo, no vemos nada y bueno, vamos a subirnos aquí arriba, venga si compañero está pidiendo ayuda venga aquí al montículo, algunas veces me he subido aquí con tanques con orugas y cuesta menos venga vamos a ver este, aquí hay demasiada inclinación, demasiados hierros, baches y es muy difícil, a ver, a ver, a ver. es buen sitio, ¿eh? pero eres muy visible, no, no, no, no, aquí apuntando al cielo no hacemos nada nada, nada, nada, aquí no hacemos nada, es imposible, esta plataforma no nos sirve Venga, no nos atasquemos. Venga, vamos a salir de aquí y vamos poco a poco controlando esta zona. Y en cuanto podamos, nos vamos a mover. Aquí es jugártela. Sales del lateral, te pillan corriendo y estás listo. Y más con un bichito como este, como el Elan. Venga, un cruce rápido. Vamos a maniobrar, a girarnos, a dar la vuelta. Que esto no es un tanque. Aquí no podemos girar sobre el plano, sobre nosotros mismos podemos hacer con las orugas venga. vamos a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver. me ha parecido algo por ahí qué es esto a ver, a ver, a ver, a ver ah, está vivo, venga, venga, ese colega, ese está vivo, venga, ahí. 400 crítico, muy bien Venga, ¿dónde estás? Ahí, venga, vamos a marcarlo, marca, marca, marca, ahí, ahí, los compañeros no, Parece que lleva el cañón, que no se mueve del impacto, venga, vamos a rearle a ver si podemos, venga, venga, venga Bah, se nos escapó, detrás del vago, venga, una marca, que sepan los compis que por ahí va uno Pues ah, pues iba ya con el cañón, cuando el cañón no se mueve y se queda así, ese impacto crítico, el tío tiene que reparar Pues nada, se escondió justo ahí, venga, ayuda a matar al enemigo, pues nada, ese es el que ha caído Estupendo. Bueno, mis compañeros están avanzando. Los tanques medios. A ver qué vemos por aquí. Un último vistazo. Por aquí no me pienso asomar. Y hay que ir ya avanzando lo que podamos. Un vistacillo rápido. Venga, ese Tiger 2. si este avanza, nosotros también venga, rápido venga, el fango, como siempre vamos, rápido aquí estamos muy expuestos, venga, vamos venga venga. ahora, venga, pasa venga, vamos a bajar aquí a 200 la mira del artillero el ajuste muy bien vamos muy bien, menudo cementerio aquí ha sido el fregado venga, disparos aéreo ahí a la izquierda un compañero parece que muere se está reparando tanto humo no veo nada venga pues aquí hay que decidirse ya hay cruzar rápido rapidito venga vamos eso es lo que te quiera venga por el callejón vamos corre corre venga, adelante. venga ahora ya dentro de las calles ya aquí hay que con cuidado pero bueno aquí estamos ya un pelín más protegidos aquí ya difícilmente somos los menos visibles. Bueno, venga el JPZ, compañero. Aquí, venga. Este se para y no avanza. ¿Por qué? Tenemos compañía. A ver, primer vistazo. Así de ángulo. Como digo yo. Nada. No parece que haya nada. Pues habrá que meterse ya por el, a ver, por el callejón. El fuego de artillería. Venga, el último vistazo. Venga, vamos. Venga. No veo nada. No veo nada. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Hace que no hay nadie. Venga, vamos al callejón. Venga, JBZ, no va a ser lo mismo que yo, Espérame. Venga, ese compañero, ese Panther avanza. Venga, nosotros por aquí. Venga, vamos rápido. Venga, vamos. Bomba. Buah. Esa ha caído justo en la calle, creo. Ah, venga, no te atasques. Pues menos mal que me he quitado porque parece que se te ha caído justo ahí. Venga, avanzando. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Compañía. Venga, pues nada. Ahí, fuego. Fuera. El de escapota, el de ruso. El ASU. Venga, JPZ. Este es el de antes. Tú avanzas por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué vemos por aquí? Más disparos. ¿Ves? Por ahí se ve algo. Pero está justo por detrás de ese monte. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Está el tío ahí? ¿Está el tío ahí? Venga, a ver ese Panther. Nada, ni se ha acostado. Ah, no me ha da dado tiempo de marcar ni nada. Pobrecillo. Pues. No sé si por ahí voy a poder pasar. A ver, a ver, a ver. Eh, disparos, ¿qué es? C92. ¡Ah! Se me escapó. Mira, ese. Venga, otro más pasa por allí. A ver. ¿Por delante o por detrás de la colina? parece que por detrás a ver, a ver, a ver, a ver eh, otro compi, venga, quieto parado venga, no te muevas, venga, ahí hay una barca este sigue, este sigue macho, espérate, tienes ahí a uno venga, muy bien venga, vamos a intentar echar una mano aquí, el T92 estaba por ahí y otro más por ahí atrás no sé quién es, un, un tanque inglés también cabezón venga, este reparando, vamos a ver ahí está, el T92 ah, corre, venga, vamos Ay, perfecto Uf, Pues le he debido pillar en el momento tonto No sé, porque prácticamente Me tenía huevos Venga, dos, venga, tres sombríos Correcto, venga, estupendo Pues me he puesto adelante de, No sé cómo, cojones, el tío no me ha disparado A lo mejor estaría avanzando Pero mirando para otro sitio bueno, Eso nos ha pasado a todos, perfecto Pero todavía Hay otro más por ahí Que no sé quién es Venga, vamos a ver Subimos aquí arriba. A lo mejor tenemos... Bueno, mejor panorámica. Muy bien, esta partida está yendo muy, muy, muy bien. Venga, el T92 está ahí. El otro posiblemente por detrás. Venga, más bombas. Venga, esta partida va muy bien. Venga, cuidado, venga, el escorpión. A ver. Ay, venga, el escorpión. Ahí. Mi pip No sé si la ha zumbado. Ya ha conseguido abatirlo. Venga, esta partida está casi ganada. Venga, tú quédate por ahí. Venga, pues yo voy a cubrir esta parte, a ver si el tío aparece por aquí Al loro que ser es muy rápido Con la metredora podemos abatir Venga, esto está casi ganado Vamos muy bien Y el Elan está llegando prácticamente vivo hasta el final Esta tanquetilla Venga, estupendo, no veo nadie Venga, pero por si acaso, venga, avión es nuestro Venga, perfecto, venga A ver, listo, nos quedamos aquí A ver, al que pase Lo, fre lo freímos, venga muy bien, esto está ganado ya. ¡Qué maravilla! Misión cumplida. Décimo en el equipo. Ah, Elan. Muy buena partida. Ha sobrevivido hasta el final. Poco a poco. Buena letra. Venga, muy bien. Ahí, perfecto. Venga, muy buena pose. Ahí está. Con los rayitos del sol. Bueno, si no llevamos orugas, como otras veces ocurre, que se queda sin orugas justo en estas tomas finales. Últimamente, Gallin suele pasar de esto. A ver. ¿Qué ocurre? Venga, misión cumplida a ver qué sacamos. 17.984, tres objetivos, de, tres destruidos. Ah, la granada de humo investigación del Elan. Una zona capturada y un 80% de actividad. Muy bien, pues nada, Elan, para ser tan blandito has hecho una partida cojonuda. Tampoco puedes esperar más de un, una tanqueta tan blandita, como digo yo, una tan anchura con ruedas como es este, pero la ha he hecho bastante bien. Hay que saber como digo siempre, las virtudes y los defectos de tu vehículo. A ver, a que te, si te puedes exponer mucho, te puedes exponer poco, si eres rápido, en fin, bueno, ya lo sabéis. Poco a poco, cada vehículo puedes hacer unas cosas, con otras no te puedes meter en medio de un fregado, como ese es el caso del Elan y nada, sabiendo llevar, hay veces que, como hoy, te salen buenas partidas. Pues nada, esto ha sido todo, en la dominación aquí en el puerto de Novorossik, y como siempre digo abajo, os recuerdo, caja, comentarios, enlace Discord, Escuadrón Ibis y Facebook e Instagram. Y el canal de nuestro amigo Draconianos en Twitch. Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo. Chao.